Yo tengo dos retos esta noche aquí. El primero es que es la primera vez en mi vida que hago una charla, conferencia, curso, barra, lo que sea, sin una PowerPoint. Esto es el problema de las PowerPoint, que te acostumbras como si fueran luego tus hijos. El reto es hacerlo sin PowerPoint. Y el reto no es que me quede en blanco, que podría pasar, porque yo para callarme, no sé cómo deciros, me cuesta callarme. El problema es que me tengo que acordar de todo lo que os quería decir, en el orden que os lo quería decir, y a ser posible en una hora, no en seis o siete, que es lo que suelo yo tender cuando me embalo y cuando me emociono con las cosas. Entonces, bueno, sé que es de primero de oratoria, no tiene un papelito en la mano, me perdonáis los expertos en comunicación, pero yo de momento, los cinco primeros minutos, me voy a sujetar aquí a mi papel, que vamos a ver si consigo calmarme. El asunto con la PowerPoint es que también en los cursos de oratoria te dicen que no tengas nada en las manos, que no te hagas nada con los tirabuzones del pelo, que para eso me lo corté, básicamente. Y, sobre todo, que como máximo tengas unas fichitas. Yo me estaba intentando organizar unas fichitas muy monas, pequeñitas, que me cabían en la mano para tener un guión esta tarde, y de repente he visto por la ventana una piscina espectacular que no hemos cerrado porque me resisto yo, porque nos dice todo el mundo que ya no son horas. Pero yo he dicho, el agua está helada, pero yo tengo un gen de Burgos y otro de Segovia, y yo me doy un baño antes de irme al como por mis narices. Y me lo he dado, entonces no tengo fichas. Yo lo siento, siento dar envidia también, pero me he dado un baño gritando porque a 19 grados y medio mmm, el gen de Burgos no ha hecho efecto mucho. Y bueno, se me ha quitado la tontería. Así que tenía un poco de nervios, ahora tengo menos, pero el agua hace efectos, lo aseguro. Y bueno, el, el reto que os digo es el de la PowerPoint y el otro, que es el más difícil, es estar hoy aquí contenta. Porque a pesar de que yo tenía muchas ganas de de estar en este como, que no era este al principio, luego os lo explico. Eh, la idea es que yo tenía que venir aquí contenta por lo que iba a contar, no por el hecho de estar aquí, que eso sí que lo mantengo. Y resulta que acabamos de volver de un safari eh, por Kenia-Tanzania, que os recomiendo a quien no lo hayáis hecho. Ha sido espectacular, ha sido uno de los viajes más intensos de mi vida, además ha sido muy romántico. Y allí han pasado un montón de cosas, entre ellas que he conectado con mi esencia. He reconectado con un montón de cosas que tenía por ahí pululando y que no le hacía mucho caso. Además, he conectado con partes de mí que no sabían ni que existían. Resulta que tenía un miedo yo a los tigres, digo, a los leones, que no sabía que existían porque nunca había tenido leones tan cerca, sueltos. Y dan miedo, os lo, os lo aviso, a pesar de que sea Leo. Y la cuestión es que me he conectado con tantas cosas y ha sido tan bonito que al volver aquí me he desanimado. Me he desanimado porque tenía un montón de ideas en la cabeza pero los proyectos que estaban en marcha no me convencían, mi planteamiento de empresa no me convencía... No sé, no. voy a intentar explicarlo en esta, en esta hora. Pero digamos que esto no se debería decir, esto está prohibidísimo, mucho menos dedicándome a lo que me dedico y mucho menos una charla así, pero ¿qué queréis que os diga? Yo estoy harta de buenismos, estoy harta de profesionales happy flower y estoy harta de que todo se consigue con la actitud. Que sí, que ya lo sé, que soy coach, que además soy una tía entusiasta, y que además, yo que sé, que soy alta, que esto da resiliencia, lo que queráis. Pero mmm, yo estoy desanimada y estoy desanimada. Si queréis os miento, pero para mí el reto es pues, saber cómo remontamos esto, porque por el camino, el cómo, solo han pasado dos meses y ha cambiado entero. Entonces vamos allá.